Saludo cordial y bienvenidos a las informaciones más importantes. Se conoce en las últimas horas nuevos informes de, informe del avance y desarrollo del conflicto ruso-ucraniano. Las Fuerzas Armadas Rusas continuaron los ataques con armas de alta precisión de largo alcance aéreas y marítimas contra los sistemas de mando militar y de energía de Ucrania. Los objetivos de los ataques fueron alcanzados. Todos los objetos asignados han sido golpeados. Eran las palabras del portavoz eslavo Igor Konashenkov. OTAN se vio involucrada en el apoyo aéreo desde Rumania para la AFU con el fin de ayudar a repeler los ataques eslavos. Desde el Ministerio de la Defensa eslavo han dado a conocer que lanzaron arremetidas aéreas contra un centro de entrenamiento militar británico en Odessa. Suben las tensiones entre la OTAN y Rusia. Se conoce que en los próximos días serán adecuados a viernes de combate. Ucranianos con misiles de largo alcance en Polonia Diario Belga delata intenciones polacas con el territorio ucraniano Norte prepara despliegue de bombardero B-52 en Australia por temor a una invasión de China a Taiwán y el Norte envía nuevo portaaviones a Europa Toda esta información en este nuevo contenido para hoy aquí en Noticias de última hora. Muchas gracias por su audiencia. Quédate con la mejor información del momento. Saludo cordial para todos y bienvenidos a la información más importante de las últimas horas. Se conoce que la Federación recientemente propinó uno de los más fuertes arremetidas contra las fuerzas de Zelensky y varias ciudades de todo el país ucraniano. Se puede establecer que son más de 40 artefactos que han dado en objetivos planteados por el Ministerio de la Defensa eslava. Es lava en la información de Rusia, aunque desde el gobierno dicen que han repelido 40 de 54. Son de crucero de larga distancia KH-101 que han caído en infraestructura de energía eléctrica así como también se conoce que cayó en plantas de agua potable referida información por parte de las autoridades en Kiev así como también se han afectado los servicios ferroviarios del país la calefacción se conoce según la información del ministerio de la defensa se habla de la afectación de depósitos de municiones militares este sería el tercer ataque Fuerte, se cree que ha sido mucho más arrasador que los anteriores hechos por el ejército eslavo. Datos que son relevantes y que están siendo presentados por medios eslavos y por medios militares. Tienen que ver con aviones de la OTAN que trataron de ayudar a repeler los ataques proporcionados por el ejército ruso. Se trata del avión del bloque militar apostado en Rumanía. Les hablo según el artículo de diario Avia.pro: el Challenger 650 Artemis, que es uno de los aviones de reconocimiento más misteriosos en servicio de la Fuerza Aérea del Norte. Según según datos preliminares, el avión está equipado con equipos especializados que brindan la capacidad de detectar objetivos aéreos y coordinar el trabajo de los sistemas de defensa aérea integrados con los sistemas de defensa aérea de la OTAN. Según el diario LAVO, por el momento se conocen cuatro misiles de crucero derribados, dos sobre KIF, uno más sobre las regiones de Dnipropetorops y Vinixa. Sin embargo, este avión está lejos de ser el único que esté operando actualmente cerca de las fronteras de Ucrania. Desde Polonia también hay un vuelo de aviones de reconocimiento y aviones de combate, probablemente también derribando misiles que se acercan a la parte occidental de U se está reportando en las últimas horas que los servicios de telefonía móvil están interrumpidos en Kiev y la provincia capitalina. Sin embargo, la administración militar no se han registrado daños en la capital. En algunos distritos no hay luz, no hay agua debido a los ataques a las instalaciones situadas en la provincia de Kiev. Además, se sabe que los cohetes han alcanzado la central eléctrica cerca de Svetrovodsk, según las autoridades en la región de Kribo y Rock, No se registran personas lesionadas. Mientras tanto, se lanzó un ataque contra la central hidroeléctrica de la ciudad de Novo de al mismo tiempo están informando que la central hidroeléctrica de Kremenchuk en la región de Krivogrograd también está afectada, no hay luz, no hay agua, la central de Kanepskaya situada en la región de Cherkasy, ha sido alcanzada también por estos lanzamientos, según las autoridades locales se lanzaron ataques contra la ciudad de Kharkov y el distrito de Chukubyevsky mediante sistemas rusos C-300. Según el gobierno, las instalaciones de infraestructuras críticas han resultado afectadas, por lo tanto, podría haber en este momento, no hay personas lesionadas, dijo el gobernador Oleg Sinegubok. También están reportando que los restos de un cohete interceptado ha alcanzado una instalación civil en la región de Vinitsa, causando daños materiales. Sin embargo, el gobernador Sergei Borsov dice que no hay personas afectadas. Hay que decir esta noticia desde el Ministerio de la Defensa de la han dado a conocer que arremetieron contra un centro de toma de decisiones extranjeros en la zona de Ochakov en Odessa. Era un centro de entrenamiento militar que estaba a cargo de la Marina Británica y allí fueron enviados artefactos de largo alcance y precisión en respuesta a los lanzamientos de misiles a la flota rusa del Mar Negro en Sebastopol, al parecer ordenados desde este mismo centro de entrenamiento militar extranjero. Se conoce, según Avia.pro, el derribo de un helicóptero militar a escrito a la afu cerca de konstantinovka y se desconoce hasta el momento que estamos grabando el vídeo la suerte de la tripulación se prevé un aumento de las tensiones entre la otan y rusia se está hablando que se analiza la transferencia de misiles de crucero tácticos scalp y el storm shadow a ucrania y esto podría ser considerado por el Kremlin como una violación de la línea roja. ya lo había dicho la federación que esto sería gravísimo para el desarrollo de los acontecimientos y esto sería un superarma para la AFU y que tendría alcance para lanzar ataques a zonas rusas el suministro de misiles de crucero con un largo alcance, estamos hablando de 500 kilómetros a Ucrania, es una violación de las líneas rojas para el Kremlin según los analistas militares las consecuencias de estas acciones por parte de la OTAN y por parte de Occidente podrían resultar extremadamente imprevisibles decibles ya que de esta manera el bloque militar crearía un peligro inmediato de utilizar a que es tácticos en el territorio de las ciudades rusas, incluida Moscú. Según la información previamente anunciada por el canal Rebar Telegram, el Reino Unido y Francia estarían considerando la posibilidad de instalar misiles de crucero tácticos Scalp y Storm Shadow en los bombarderos de primera línea Sub-24M ucranianos. El estudio y eh, la posibilidad de integrar los misiles tendría lugar en los próximos días, para lo cual se enviarán bombarderos ucranianos a Polonia, dado el alcance de estos misiles de 500 kilómetros, y sería una... Muy grave para la Federación. Se sabe que Rusia anunció que consideraría esta transferencia de armas a Ucrania con un mayor alcance que actualmente disponen para las fuerzas de la AFU como una violación de las líneas rojas establecidas por parte del Ministerio de la Defensa de Rusia ahora vamos a avanzar con más información y escuchen este dato que les traigo que nos parece de suma importancia conocer y tiene que ver con las intenciones que hay detrás de toda la ayuda que le está prestando el país polaco a Zelensky. voy a hablar de esto en base a un artículo de un diario belga conocido como Modern Diplomacy se va aclarando el panorama y según usuarios en la red y portales ya el ministro de exteriores de Rusia lo había alertado sobre los pensamientos que tienen los polacos referente a Ucrania dice este artículo de morden diplomacy que el partido polaco del presidente duda ley y justicia se viene preparando para lo que son las periferias occidentales a todo esto se le añade que Zelensky le dio carta libre a Polonia para el envío de tropas y la lucha contra los rusos si escuchen este dato según modern diplomacy dice que cuando el conflicto llegue a su fin a su término dice tácitamente que la federación estaría recuperando sus tierras como lo viene haciendo acto seguido la unión europea y la OTAN junto con el gobierno polaco decidirán si realizan referendos para anexionar las zonas que Queden luego de la operación Eslava y que serían adheridas a Polonia. Con esto también dice que la financiación habría terminado para las fuerzas de Zelensky. El ejército de Ucrania habría sido liquidado y el actor presidente habría ido al extranjero. Es lo que reza el artículo reciente de este medio, con lo que están presumiendo que Polonia entraría como un salvador para lo que quede del territorio agrícola. Estados Unidos estaría preparando el despliegue del bombardero B-52 con capacidad. No en australia dice esta nota del medio rt la medida pretende ser una advertencia para pekín ya que crece el temor a un asalto contra taiwán en occidente y china reacciona también a estos reportes del despliegue del bombardero b-52 en australia en medio de las tensiones con el norte estaría planeando desplegar seis bombarderos b 52 con capacidad nuclear en una base aérea en el norte de australia reportó el lunes Broadcasting Corp, una agencia de noticias australiana, citando una fuente familiarizada con el asunto. Las instalaciones que serán destinadas a los bombarderos se van a construir en la base tindal de la Fuerza Aérea Australiana, a unos 300 kilómetros al sur de Darwin, en la capital del territorio del norte, indicó la fuente que declinó ser identificada por no estar autorizada para hablar públicamente sobre el tema. En la actualidad, miles de marines norteamericanos rotan anualmente por el territorio del norte para realizar entrenamientos y ejercicios con Conjuntos iniciados bajo la presidencia de Barack Obama. Hay visitas, por supuesto, a Australia, incluso en Darwin, que cuentan con marines estadounidenses, por supuesto, de forma rotativa estacionados allí, señaló el primer ministro Anthony Albanese durante una rueda de prensa. El norte elaboró planes detallados para lo que se denomina una instalación de operaciones del escuadrón que va a ser utilizado durante la estación seca del territorio del norte en un centro de mantenimiento adyacente y una zona de aparcamiento para los B-52, según dice este informe. El despliegue en Australia de los que tienen un alcance de... El de unos 14 micrómetros es una verdadera advertencia para Pekín, ya que crece el temor de que se produzca un asalto contra Taiwán, comentó Bekas Kasser, investigador principal para una nueva sede de seguridad americana con sede en Washington. El ministro de la Defensa australiano Richard Marles aseguró en julio, durante una entrevista concedida a Sky News Australia, que su país está modernizando las Fuerzas Armadas ante el aumento de la capacidad militar de China en la región Indo-Pacífico. Y... Asimismo mencionó que su país busca obtener submarinos de propulsión nuclear que serán proporcionados por Estados Unidos o el Reino Unido. Los otros dos miembros de la alianza de defensa tripartita AUKUS recordemos que es un acuerdo de intercambio de tecnología que mejora la capacidad y en este momento los estamos usando para que Australia adquiera una capacidad de submarino de propulsión nuclear. Pero todo esto está realmente haciendo de una manera muy cooperativa, indicó el ministro de la defensa australiano y se conoce que Estados Unidos enviará un segundo portaaviones nuclear a Europa. Se espera que el USS Gerald R. Ford participe con sus aliados de la OTAN en ejercicios de entrenamiento. La información dice que el portaaviones Gerald R. Ford de proporción nuclear llegará a Europa a mediados de noviembre. El buque de guerra con unos 90 aviones y helicópteros a bordo, incluidos los cazabombarderos de quinta generación F-35, hará escala en la base naval de Portsmouth. En el sur de Inglaterra lo acompañará en el viaje un crucero de misiles, destructores y un submarino nuclear. Se espera que el USS Gerald R. Ford participe con sus aliados de la OTAN en ejercicios de entrenamiento incluyendo ataques marítimos de largo alcance, defensa aérea, guerra antisubmarina y operaciones marítimas conjuntas. Este despliegue es una oportunidad para avanzar en nuestras capacidades operativas y demostrar los beneficios que estos armamentos aportarán a la aviación naval, a la región y a nuestros aliados y socios, explica el almirante estadounidense Greff Human, citados por el U.K. Defense Journal. Solo un grupo de combate de portaaviones estadounidenses navega en aguas europeas, el del USS George Bush, cuya tripulación aseguró la semana pasada que está lista para unirse al combate contra Rusia si reciben la orden. El comandante del grupo de ataque portaaviones el contraalmirante denis vélez dijo a sky news que su mensaje a rusia es que sus hombres y mujeres están listos para cualquier misión cuando se le preguntó si estaba listo para la guerra de ser necesario respondió este barco es un grupo de ataque. nuestros aliados estamos listos para cualquier cosa lo demostramos todos los días fue el mensaje que entregó el uss george bush y que ahora se le unirá el uss gerard r ford en el mes de noviembre Llegamos a la parte final, muchas gracias por su audiencia y aquí están las noticias de última hora. Noticias del Mundo, información veraz y confiable.